Ya yeah. En el 2022 Y esto dice Así ah, Hoy me quedo aquí, baby Recordando todo lo que te di Y así se di, baby En otra vida podamos sentir lo que quise para ti, para ti y para, para, y mí, para mí, para mí Que sin más nada, nada nos tocó sufrir Y así se teñí Un futuro en el que ya no estás ahí Que no quiero más tu forma de pensar Deja de reaccionar si no supieras nada venía Imaginar que pudiera pasar. Su simple caminar me deja sin calma. Y miento cuando no te digo lo que siento. Una parte de miento, conocimiento. Paro el tiempo en un recuerdo. Intento que sea el más sincero encuentro. Metí el, el error, desconfiar funcionó. Mi pesar se limpió y desvaneció. Entre cientos de palabras, camino me dice nada. Nunca fue lo que esperaba la historia de un cuento de hadas. La historia de un cuento de hadas. Yo era el rey que tanto amabas. Me esfumé en tu mirada. Si no era aquella llamada, una mujer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 que sin más nada nos tocó sufrir y así se teñí Un futuro en el que ya no estás ahí Solo ahora no dejo de pensarte Nuestra historia es punto y aparte Ya no creo que seas tú la inocente No me pidas que deje de querer esto ya no tiene sentido, miro al cielo, a Dios le pido Que de opciones no estoy metido, no he cumplido mi cometido A tu foto le di un suspiro, no quiero saber de cupido Mi vida ha perdido el motivo por el cual había vivido Y aún así, no sé si sentiste algo por mí En un mundo de lágrimas perdí Las ganas inmensas de pedir tú regreses hacia mí No sé si sentiste algo por mí En un mundo de lágrimas perdí Las ganas inmensas de pedir Que tú regreses hacia mí